Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy día vamos a hablar de los supuestos generadores de Robux Y también te voy a explicar por qué son maliciosos pero antes te de quería decir si te puedes suscribir a mi canal y activar la campanita. Y comentando, ya que así me ayudarías mucho. Este video está en colaboración con mi amigo Carlon. Sus redes sociales y su canal estarán acá abajo en la descripción junto a las mías. Así que bueno, vamos a empezar. Los Robux gratis como tal no existen. Te lo digo ahora mismo, junto a los generadores. Los generadores de Robux y conseguir Robux gratis es completamente una estafa. No existe un método mágico o un truco o hack para conseguir un robux sea uno, dos o cinco mil millones de robux, o sea, eso es imposible y no hay ningún código o contraseña que te vaya a ayudar a conseguir esto y nadie va a poder ayudarte a conseguir robux gratis utilizando tu cuenta o sea, puedes que tú estés todo tranquilo y estés buscando en google, cómo conseguir robux gratis y después te sale como un tiktok, diciéndote tienes que conseguir dinero gratis o sea, robux así que bueno te digo al tiro que no hagas esto, porque también hay gente que ha perdido su cuenta por esto, porque literalmente lo que hacen es entrar a tu cuenta y probablemente le cambien la contraseña, el correo o mucho más, así que por favor, no hagas esto. Hasta el mismo Roblox se habló de esto, en serio, y aquí es lo que puso. Pregunta, ¿puedo ganar Robux gratis? Y la respuesta es no, los Robux se compran con dinero del mundo real y solo lo vende la compañía de Roblox. Entonces, cualquier generador o algo así es completamente una estafa Y obviamente te pedirá tu contraseña Y si se la pasas, probablemente pierdas tu cuenta de Roblox. Pero bueno, vamos a ver lo que dice mi amigo Carlon Ya que él también quiso participar de este video, yo lo invité Así que bueno, esto dice Carlon de los generadores de Roblox. Ok, bueno, muchas gracias directiva por... E invitarme al video. Bueno, como decía, los supuestos generadores de Robux te piden la contraseña. Si tú pones tu contraseña ahí, literalmente perderás tu cuenta por siempre. Después de eso te van a robar la información privada, como correo, entre otros. ¡Atacar lo dijo! ¡Lo dijo! Dijo que hasta puedes perder como tu correo o tus cosas personales privadas, o sea. ¿qué, qué, qué? ¿En qué estamos viviendo? O sea, estamos viviendo en un mundo de estafas qué onda. Pero bueno, aquí gente termina el video, espero les haya gustado y que se hayan informado un poco de lo que son los robux y qué son los generadores. Adiós.